Hola Therese, soy Carolina vázquez aquí trabajo con la comunidad Baha'i en las oficinas de aquí en New York. Y es un placer tenerle eh, a Therese Eligio Martínez de la Asociación de Desarrollo socioeconómico económico Es usted la coordinadora de proyectos de la asociación y este año está como delegada de la comunidad internacional Baha'i a la Convención de Desarrollo Social de aquí de las Naciones Unidas. Buen día. Es un placer estar aquí, eh, la verdad. Sí, es una oportunidad para aprender y compartir eh, sobre la temática que estamos tratando, que es el empoderamiento como un mecanismo de la transformación social. Claro. Entonces, déjenme preguntarle si nos puede dejar saber un poco más qué es la Asociación Bayan ¿Y cuáles son los tipos de programas que ustedes tienen? Sí, eh, la asociación Bayan es un ONG que está funcionando y nació en Honduras. Eh, trabaja con el asunto de desarrollo uh, de comunidades. Um, uh, ejecuta varios, varios tipos de programas, pero el programa que es más... Um, en que estamos enfocando la mayoría de nuestra energía ahorita es el programa SAT, que eh, significa Sistema de Aprendizaje Tutorial. ese es un programa educativo que funciona eh, más en el área rural. Um, comenzó con eh, la interés, el interés de servir a la gente que realmente Um, tenía menos o nada en cuanto a acceso a la educación secundaria um, o de la universidad. Entonces, um, este programa está en 12 de los departamentos de Honduras. Um, Honduras tiene 18 departamentos y SAT está funcionando actualmente en 12 de estos uh, departamentos. Entonces, en este tipo de programas, ¿cuál encuentra que usted es el, el ingrediente clave para el empoderamiento? ¿Cómo se cómo se crea el, el, el ambiente propicio para, para que se dé el empoderamiento? Sí, ese programa realmente um, para impulsar ese el, el empoderamiento de los individuos, um, trabaja con esta percepción y aprecio de la capacidad de cada uno, de lo, del individuo, eh, también creemos que las instituciones tienen potencialidades y la comunidad, y que um, ellos pueden, dando la oportunidad y el espacio de desarrollar sus capacidades, puede llegar a ser los la, los agentes de cambio Um, en sus propias comunidades um, y vayan para, para apoyar ese ese, ese proceso entonces uh, funciona con, con una estructura donde ponemos los estudiantes jóvenes mm -hmm. al centro de nuestro enfoque en con con el apoyo um, de otros agentes que son los tutores que trabaja directamente con los estudiantes desarrollando um, un total de más que de 70 textos que trabaja durante su periodo de estudio um, del primer año hasta el se sexto, sexto año. El programa está dividido en dos, en dos eh, modalidades. Uno que es uh, eh, los primeros tres años, es una modalidad uh, conocida como el ciclo impulsor, y el otro tres años um, es para un modelo de bachillerato. Uh -huh. um, y entonces para trabajar eso, el apoyo los estudiantes tienen de sus tutores, hay asesores que trabajan como apoyo a los tutores, y los asesores tienen apoyo de parte de eh, los coordinadores y el propósito de todo eso es realmente para tratar de asegurar una educación de buena calidad y apropiada um, a las comunidades con quien estamos trabajando. Eh, sabemos que los áreas rurales en, en Honduras um, son áreas que tiene su, el trabajo que hacen la mayoría es en agricultura, entonces um, Sat trabaja en una manera que se desarrolla las capacidades eh, enfocando en la parte teórica, pero también práctica, es, es un proceso muy pr práctica, no es, eh, por ejemplo, en un texto ellos puede estar viendo um, información sobre cómo sembrar um, algún tal vez podemos decir eh, um, sem cómo sembra papas, cómo podemos, qué, qué tenemos que hacer en arreglar la, la tierra, um, cómo, lo, cómo debemos hacerlo, cómo debemos o podemos eh, seguir. Este, este proceso de la preparación del, del tierra, sembrar el, este producto y um, cuánto tiempo toma eso. Pero en todo ese trabajo es interesante que los estudiantes um, enfoca también en manera integral aprendiendo matemática en ese proceso igual están aprendiendo a trabajar juntos, cómo podemos trabajar juntos eh, la, la cosa de solidaridad, por ejemplo, el respeto para el conocimiento de las los personas que están involucradas en un proceso y el respeto al a la, el conocimiento tradicional. En la mayoría de esos casos, uh, los padres de la familia, miembros de las comunidades, son invitados para trabajar, hablar, compartir su conocimiento con los grupos SAT eh, sobre ese asunto y en otros, otros casos, ¿verdad? Como cuando habla de, de salud, por ejemplo. ¿no? Um, entonces sentimos que haciendo ese tipo de trabajo eh, contribuye a la, al desarrollo este um, estimula esta, esta confianza en uno mismo el respeto uno al otro los estudiantes respeta el conocimiento de los miembros de la comunidad y los comu miembros de la comunidad igual aprende de los um, contenidos uh, científico académico de la escuela entonces de, de ese proceso de educación. Entonces, ahí podemos ver que um, hay un camino donde la gente de la comunidad crezcan juntos eh, y hay proyectos que es de servicio a la comunidad y que um, los estudiantes como grupo, ellos planifican, consulta con su tutor y entre ellos mismos, cómo ellos pueden ir haciendo ese trabajo, pero, consultando también los miembros de la comunidad, entonces sentimos que esos son um, pequeños ejercicios que hace um, SAT y que contribuye realmente a, en, en el proceso del empoderamiento del, del individuo y también miembros de la comunidad. Uh -huh. Entonces en este contexto de una visión de empoderamiento integral? ¿qué, ¿Qué otros resultados han visto en la comunidad o cuál es la visión que tienen? Bueno, podemos ver que eh, con este empoderamiento estamos desarrollando un núcleo de personas um, que desarrolla sus capacidades y que están actuando como Um, parte de un proceso de desarrollo y eh, de toma de decisión hacia el, el camino que tomaría su comunidad por su propio que ellos deciden qué camino toma hacia su desarrollo. Eh, por ejemplo um, ahora tenemos egresados de SAT que están trabajando como tutores en el mismo sistema um, tenemos varios uh, egresados que ya que salieron estudiaron en SAT que son egresados ahora de la universidad en varios eh, áreas de, de, de carrera um, y no solamente están estudiando en Honduras tenemos egresados de Universidad Earth, por ejemplo, uh -huh. dos que vinieron hace dos tres años eh, que han regresado a Honduras y son gente que están trabajando en el sistema como coordinadores de dos zonas eh, distintos, ¿no? Uh -huh. um, y, y varios otros otros experiencias que sentimos um, que son experiencias Realmente alentador por el esfuerzo que está haciendo. Um, no solo vayan todos los que están participando en ese proceso de contribuir al desarrollo de las comunidades de Honduras, de individuos y, y um, construyendo un núcleo de personas que puede contribuir a la transformación de sus propias comunidades y su país. Entonces, en este proceso, ¿cuáles han visto que han sido los mayores desafíos para crear empoderamiento? O sea, sí, ese es un buen pregunta porque um, dice que no hay nada bueno que viene así nomás, ¿verdad? Con, facil con facilidad, con facilidad o en una manera tan fácil. Sí, sí ha sido varios um, desafíos. Um, pero el desafío es muy bueno porque realmente nos da la oportunidad de aprender. Y eh, algunos de esos que, que hemos visto en el proceso de ese trabajo es a veces um, la falta de confianza de la gente en su propia capacidad. Um, y podemos ver eso en particular con los padres y madres de familia en algunas eh, cosas, eh, algunas situaciones donde lo invita para venir y compartir su conocimiento um, y ellos a veces como siente, se siente un poco incómodo, ¿no? porque nunca han tenido la oportunidad de, de tener un espacio con la gente que está... Um, que se consideran ¿no? educados uh -huh. y que tiene este conocimiento muy allá, porque la mayoría de los, los padres en, en las áreas rurales uh -huh. tal vez llega a, a tercer sí. grado o, y muchos tal vez no han llegado ni al sexto grado y otros que ni han entrado uh -huh. en, en escuela. Entonces ese sí ha sido un desafío, pero la verdad um, hemos estado viendo maravilla en cuanto a su su, um, su participación, que están abriendo y sintiendo su autoestima eh, creciendo, ¿no? en diciendo, ah, sí, yo puedo hacer eso. Entonces, um, es en un parte el trabajo que tienen que hacer los tutores, que son la gente que está más... Eh, ahí en las comunidades trabajando día a día, que han estado haciendo buen buen esfuerzo, buen trabajo y están teniendo um, buenos resultados, pero hay mucho más que hacer en ese en esa área um, mientras caminamos un, un camino de aprendizaje, es un, un camino que no, que no termina. ¿no? Um, aprender y aprender y aprender, es, es, es este camino de empoderamiento, siento, sí. Entonces, como usted dice, en este camino de empoderamiento hay muchos actores y muchas formas de crear empoderamiento. ¿Cuál cree usted que ha sido el aspecto que le distingue a este tipo de empoderamiento que la Asociación Bayan está, está fomentando? Uh, siento que podríamos decir que hemos logrado um, conectar los diferentes agentes de, de la comunidad. Um, el individuo que es el centro del trabajo que estamos haciendo que son los estudiantes y siento que es, es bueno mencionar que en SAT aunque la mayoría de los estudiantes um, está entre la edad de 12 a 18, um, tenemos madres que han estado estudiando en SAT junto con su, sus hijos y han graduado y que tiene maravilla de decir y, y expresa su sus, sus agradecimiento para una oportunidad que nunca había tenido y tal vez no hubiera tenido si no era por SAT que llegó a sus comunidades y esas son palabras que vienen de la gente misma, ¿no? de su satisfacción um, por haber tenido tal oportunidad que SAT le está ofreciendo en sus comunidades. Um, otra cosa que podría mencionar es eh, realmente cómo hemos estado trabajando con los Um, Sociedad de Padre y Madre de Familia uh -huh. y eh, dándole la oportunidad de consultar entre ellos mismos y llegar a un aprecio de su rol en el desarrollo de sus niños, en la educación de sus hijos y ver esta educación como un proceso, un medio importante para el desarrollo de sus comunidades y su participación eh, llegando a ser más que preocuparse para de, de arreglar una ventana, de asegurar que hay cerco, que hay una aula para, para construir y, y preocupar por dónde vamos a llegar. Y, conseguir ese dinero y hacer ese trabajo, sino aparte de ese que es importante, ellos están siendo um, muy involucrados en la educación, la creación de conocimiento en ese proceso eh, por medio de, de lo que había mencionado, por ejemplo, que ellos vienen y comparten su conocimiento y ese contribuye a su autoestima. Eh, un reconocimiento que sí, ellos tienen algo que, que aportar, cosas que antes eh, no ha sido realmente reconocido, que ellos son muy importantes, tienen mucho que aportar al proceso de la educación y el desarrollo de sus comunidades. Sí, muchas gracias Therese por compartir con nosotros todo este, este proceso tan interesante y emocionante en Honduras y... Y compartir con nosotros todo el aprendizaje que están teniendo. Muchísimas gracias. Como he mencionado, para nosotros, este sigue siendo un proceso de aprendizaje. Hay mucho de aprender de otros también. Pero esas son cosas que estamos viendo que trabaja de nuestra parte. Y sentimos eh, muy bien compartirlo con otros, así como eh, aprender de otros también, sí. Gracias. Muchísimas gracias.